No es simpático que dentro de todo nos estén nombrando significativamente corruptos cada tres o cuatro viernes de por medio más o menos. Eh, y nunca nombren un significativamente patriota. No sé qué opinan. Eduardo Carrillo, Ana González, bienvenidos acá al programa. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola Jamie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. La verdad que el viernes se vino súper movidito y todos pensábamos que la semana estaba tranquila, eh. ¿Verdad que sí? ¿Cómo te va, Ana? Bienvenida al programa. Hola, querida. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Igualmente, querida Ana. Che, qué terrible todo esto. Eh, vamos sacando significativamente corruptos. Y decía hace un rato, ¿por qué no? Un significativamente patriota. Ustedes patriota. no pueden hacer ahí la contraparte. Falta, falta un poquito, ¿verdad? En, en, en, en un contexto de tanta crisis, falta gente que, que sea designada significativamente patriota, definitivamente. Pero yo creo que somos la mayoría, finalmente. Me gusta tener esa, esa mirada más positiva también. Y creo que la mayoría de las personas que, en general, hacemos nuestro trabajo día a día, vos, Jamie, nosotros, de ted todas organizaciones de sociedad civil, eh, quieren realmente ser y ejercen su patriotismo. Y por sí. ende son significativamente patriotas Exactamente, somos más, eso estoy segurísima De que somos más, somos más El tema es que los otros están arraigados Con uñas, dientes, de todo un poco Y, y es muy terrible Vuelvo a repetir, ¿verdad? Está, está muy difícil esta situación eh, Que no nos marquen desde el viento norte Nos empiecen a marcar la historia Y cómo viene la mano Es todo un tema, Ana Todo un tema así a sí mismo, querida. Eh no sé no sé qué no sé si me hiciste una pregunta pero no me cortó un poquito el ah, no, no, no, la conexión solamente comentarios al respecto verdad porque entre otras cosas le estoy queriendo sacar y, y realmente ustedes <ríe> como una ONG importante también dentro del ámbito tecnológico por ende joven ustedes creen que se viene el batacazo de la juventud en el 2023 porque siempre de un tiempo hasta parte por ejemplo nos decían que la juventud no quiere luego participar no le importa luego las elecciones ni nada por el estilo cómo sienten ustedes el ambiente joven hoy por hoy y en redes sociales con respecto a las próximas elecciones Mira, yo creo que hay una disonancia quizá eh, sobre la manera, en la, o sea, creo que por un lado hay un desentendimiento sobre cómo actualmente la juventud, digamos eh, ejerce su política, verdad, actualmente Generar memes, generar posicionamientos, eh, generar tendencia en redes es finalmente una manera de hacer política. Y es una, y, y quizá la disonancia en todo caso se da muchas veces en que no hay un siguiente paso que es el ir a votar. En todo caso, todavía vemos constantemente que es la juventud quien probablemente es quien genera estos espacios en redes sociales, pero posteriormente no. Necesariamente eso se traduce en un voto masivo hacia un candidato u otro, ¿verdad? Entonces hay un desafío importante, en, en mi opinión, a ella estamos hablando yo personalmente, no tanto como, como organización, sí. de, de, de hacer ese paso extra y ese esfuerzo extra, ¿verdad? Eh, para traducir todo ese activismo digital en otro tipo de, de, de prácticas también, ¿verdad? Exactamente. Ana, ¿qué opinas? Yo creo que sí, que los jóvenes hoy día nos estamos movilizando un montón en, en círculos de, no solamente de, de activismo político, pero activismo social, estamos súper presentes en todo lo que es la política, yo la verdad no, no, no veo como un espacio vacío de jóvenes, de, de espíritus llenos de energía para el, para el cambio y de verdad sí estoy muy optimista con, con las próximas elecciones y, y con el cambio político que se viene. Exactamente y... Con cambios políticos y de políticas Que ahí es donde vamos a empezar a entrar también A hablar sobre el trabajo de TEDIC Que es una ONG de tecnología cívica Que opera también en el territorio paraguayo Tiene como misión promover los principios De una cultura libre Y defender los derechos civiles en Internet ¿Paraguay sigue siendo uno de los pocos países De América Latina que no cuenta con Ley de protección de datos personales? Efectivamente Es una gran deuda pendiente que tenemos Como país, ¿verdad? Eh... Primeramente para un poco de contexto desde TEDI, que estamos trabajando en Paraguay hace 10 años y casi un poco desde la génesis de la organización vemos un poco eh, esa necesidad y la hemos conectado diver en diversas ocasiones con diversas iniciativas, eh, con diversos proyectos de ley que hemos logrado. Eh, repeler y que demuestran de que es necesaria una ley integral de protección de datos personales en Paraguay que justamente regule y proteja a los titulares de datos sobre cómo los datos personales circulan, no solamente en internet, ¿verdad? Sino en general, en la vida diaria, ¿verdad? Cuando uno se va a la farmacia y entrega sus datos para un servicio de fidelización, cuando uno se va al gimnasio, y se inscribe y te piden una serie de datos y después no sabes dónde se va esa carpeta. O sea, una ley integral de protección de datos personales justamente plantea un cambio importante sobre la manera en la cual eh, entes públicos y privados eh, recolectan, almacenan y tratan distintos tipos de datos personales. Más en la práctica, ¿cómo se daría esto? Porque me estabas hablando efectivamente de los gimnasios y compañía. ¿Por qué es tan importante proteger los datos personales y bien en la práctica? Es importante ¿Qué puede protege... llegar a pasar? discúlpame. ¿qué puede llegar a pasar si no los protegemos? Es importante proteger nuestros datos personales porque si no pueden ser utilizados para otros fines para, eh, fuera de los cuales fueron eh, oficialmente recolectados. Entonces ahí estamos hablando de cuestiones como por ejemplo, ¿verdad? Si es que yo me voy a un gimnasio, si yo me voy a un servicio de farmacia y entrego mis datos personales sí. para comprar y acceder a un tipo de descuento, por ejemplo. Exacto. No quiero que después, posteriormente, la farmacia, que quizá sea parte de un conglomerado o empresa más grande, que también tiene una aseguradora médica, pueda acceder a mi historial clínico y a mi historial de compra de farmacias y entonces ese seguro pueda mandarme publicidad dirigida que esté, digamos, construida alrededor de mis necesidades y se me, digamos, eh, enfoque particularmente a mí con base en datos que yo entregué en otro lugar que no tenía nada que mm -hmm. ver con, con, con un lugar como seguro Entonces, actualmente, esas son las prácticas de las empresas. Hay integración vertical entre servicios, lo que hace de que muchas veces haya un peligro tangible de que se compartan datos dentro de un mismo conglomerado, por ejemplo, y eso termine, digamos, eh, impactando en la manera en la cual se me dirige específicamente a mí como usuario cierto tipo de publicidad o cierto tipo de servicios sin mi consentimiento. Es importante que protejamos nuestros datos personales porque si no tenemos eh, spam a toda hora de las telefónicas de Internet, esa es finalmente un poco la que más la, la, la gente tiene una conexión más rápida al respecto de por qué es necesaria una ley de protección de datos personales. Y necesitamos una ley porque teniendo este tipo de recursos, Podríamos apelar mucho más fácil a que la persona que haya vulnerado nuestros datos personales eh, tenga algún tipo de sanción administrativa. Entonces, eh, para darte un poco un pequeño panorama de por qué es tan importante esta ley, esos son solo algunos ejemplos. De por qué es necesario regular la manera en la cual se recolectan, almacenan y tratan datos personales. Ana, ¿vos te pasó algún caso, por ejemplo, así a nivel personal, o que conozcas también a alguien de tu entorno dentro de la vulneración de datos? Si puedes compartir con nosotros. Sí, querida, no sé si ahora te llegan los spams a WhatsApp, que es algo nuevo para mí, ¿verdad? Me empezaron a llegar hace unas semanitas nomás. Antes mm. me llegaban por SMS o por correo máximo pero ahora ya empezaron con todo, inclusive el WhatsApp. Sí, es cierto. Eh, eh, esto de ofrecimientos de esto, de aquello, de, eh, generalmente son líneas de crédito, ¿por ahí va? Así mismo, o sea, de, y de varias telefonías o incluso promociones de farmacias a las que nunca fui, eh, cosas por el estilo, pero el spam está llegando por todos lados y a veces te llegan enlaces medio engañosos uh -huh. y si no, si no estás atento al, al, al tema del phishing o del... Del scam, ¿verdad? A ver, puedes, caer, puedes caer en esa trampita, pero por WhatsApp ahora nos están llegando un montón. Escucho mucho también esto de, me robaron los datos, entraron a mi cuenta, mi cuenta se bloqueó porque realmente estaban entrando y es el famoso phishing, por ejemplo, ¿cómo decís? Así mismo, ese es el, uno de los entrenamientos ¿verdad? que tenemos en, entre los talleres de TEDIC, es cómo darse cuenta de si un enlace que te mandan es, eh, está corrupto, ¿verdad? Si es que es peligroso ingresar a ese enlace, te pueden sacar los datos, vos le, si, ni siquiera sacarte, a veces le brindas información porque ellos se hacen pasar por un banco, que estaba sucediendo hace unos meses, que lo vi en Twitter, o sucede que te envían, que, que dicen que te recibiste un correo y necesitas poner tus datos, y a veces vos, sin querer, le das tus datos pensando que es una, una página de verdad. Es una arquelería, absolutamente, no solo una arquelería, sino que es súper peligroso, realmente, algo como eso, te escucho... Porque ahora sí ya les veo. Ah, gracias Acá, a Mitch. Eh, ahora sí ya nos vemos. Sí, te escucho, Eduardo. Sí, no, y no, no solamente es una argelería, sino que realmente es algo que en otros países y en otras legislaciones está extremadamente regulado. Y entonces como ciudadanía en Paraguay también nos merecemos tener una ley que nos proteja y que desde el Estado se asuma el rol real de protegernos como ciudadanía sobre la manera en la cual eh, tanto entes públicos como privados recolectan almacena, y almacenan datos personales para que se aseguren realmente de que todas las personas que, son tra eh, que, que tratan datos de alguna manera tengan todas las seguridades eh, sobre la mesa y pongan todas las certezas sobre la mesa para que uno pueda estar tranquilo de que los datos que está otorgando van a ser cuidados y van a ser utilizados solamente para el fin para el cual fueron recolectados. Es importante entonces, eh, porque esto ahora mismo está en la cámara baja, Asimismo, actualmente está en proceso de revisión en distintas comisiones luego de un proceso bastante colaborativo de más de dos años en la cual se recibieron más de 100 comentarios de actores públicos y privados y de la sociedad civil y que actualmente está en la fase final, digamos, de debate dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Asuntos Constitucionales. Acá, si me permitís, Jenny. Pasó por todas poco. las comisiones, por la pinta, dos años, mamá mía, pasó por las comisiones, no, no, no. mesa, entra de todo un poco... Hubo uh, un poco de todo, pero realmente el proceso de dos años fue el proceso de construcción de la De construcción de la construcción ley, de la ley, okay. la alianza con una coalición que fundamos entre TEDIC y otras tres organizaciones, ¿verdad? La PADIT el ISO, que es un estudio jurídico que se llama Vente Stewart. Todos somos parte de la coalición de protección de datos personales, actores públicos y privados que estamos hace años interesados en la temática. Y luego aquí hubo una alianza muy saludable, diría yo, con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que realmente con el diputado García hubo un enorme trabajo, digamos, de facilitar el trabajo de la coalición con distintas instituciones públicas, tanto del Ejecutivo como distintas comisiones dentro del Legislativo para que todos pudieran dar sus pareceres y opiniones al respecto del anteproyecto de ley de protección de datos personales. Y luego también recibir una serie de, de, de, de retornos por parte de actores privados, empresas privadas, que también querían dar su parecer. Entonces estamos ante una ley participativa, una ley que construyó eh, desde el consenso de distintos actores, y realmente queremos de que esto, eh, y creemos de que este es el mejor precedente para que la ley pase eh, en su totalidad, en, tanto en la Cámara Baja como luego con senadores Exactamente, entonces empezaría eh, a estudiar recién en la Cámara Baja Está a mitad de camino, ¿verdad? Está a mitad hay de camino, ya, ya, ya, ya, se un dictamen. A... Sí, ya se empezó hay, Sí, hay comisiones que ya emitieron dictamen ¿verdad? Ah, obviamente luego ¿son favorables los dictámenes, Carrillo? Sí, hasta ahora sí, ¿verdad? Tenemos las relaciones exteriores que es favorable, estamos ahora revisando con asuntos constitucionales, ¿verdad? Que todos sabemos que es una comisión sumamente importante, ¿verdad? Entonces, hay todo el espíritu de colaboración desde la coalición para dar todas las certezas y que no haya ningún tipo de, de, de cuello de botella, ¿verdad? Obviamente somos conscientes de, de, de, de los vaivenes políticos, ¿verdad? Y, y, y más todavía en un contexto como, como el que actualmente estamos viviendo, pero creemos de que la, los legisladores, y en general, y, y, y los distintos funcionarios de las comisiones que son bastante preparados, tienen un entendimiento y un reconocimiento que proteger los datos personales actualmente es una prioridad. Esperamos, estoy cruzando los dedos acá. Hay una eh, un hashtag que podemos todos compartir de alguna u otra manera, los interesados al respecto. También pueden entrar a las diferentes eh, fanpage y compañía, cuentas verdad de TEDIC, y ahí se van a informar muchísimo más. ¿Y el hashtag cuál es? Estamos utilizando el hashtag mis datos, mis derechos, ¿verdad? Hemos empezado una campaña hace unas semanas para empezar oficialmente, digamos, a, a, a instar a que se trate esto en el Congreso. Y también desde la Coalición de Protección de Datos Personales vamos a estar lanzando en breve otra campaña, ¿verdad? Que, que, que, que también va a tener una serie de mensajes al respecto de por qué es importante esta ley. Entonces todos nosotros, los miembros de la coalición, tanto de manera individual como como parte de, este, de esta coalición, estamos generando distintos mensajes y distintas maneras de, de, de, de instalar el tema en la agenda pública, ¿verdad? Muy bien, y hay más novedades todavía de parte de TEDIC, vamos avanzando con toda esta conversación tan linda, Ana, tu turno, contame sobre el HACAFEM. Bueno, genial, para lo que viene, querida, que estamos súper <risa> emocionadas por una fiesta barra feria que vamos a estar uh -huh. eh, lanzando la semana que viene, sí, ojalá nos, se puedan unir te comento un poquito de la Hacker Femme. Desde el 2017 que TEDIC viene armando y lanzando esta, esta hermosa reunión de mujeres en tecnología. Eh, y este año volvemos a lo presencial, lo que nos emociona un montón de ver cómo se reanima otra vez nuestra oficina. Eh, y ahí va, va a estar, vamos a estar haciendo esta, estas actividades. Eh, te, lo separamos de, de la siguiente manera. Tenemos un curso intensivo de, de producción de podcasts. Eh, le, estamos trayendo una, sí, le estamos trayendo a una productora súper genial ¿Dó dónde uruguaya. Me, ¿Dónde me agrego acá? Eh? Me tengo que escribir ¿Te vamos a traer ya nomás. En Podcast, sí, vamos a traer. chicas, hacker fem, a full entonces con los podcasts. ¿De dónde viene? Me contabas, discúlpame que te interrumpa, pero me, me entusiasmo mucho realmente. ¿De dónde viene? Trae, eh, ella es una uruguaya, Florencia, se llama Flora. Eh, que vive en Argentina, trabaja en una productora que se llama Tristana Producciones. Ajá. Es súper genial, trabaja con nosotras desde el 2018 y súper emocionada de volver y conocerle a todas las chicas acá. Y vamos a ir armando unos episodios de podcast con ella. Ese curso dura tres días, eh, empezando el jueves de tardecita, viernes de tardecita y culminando el sábado de mañana. Eh, luego tenemos la fiesta hacker, que es el viernes de tardecita empezando a las 19 horas más o menos. Ahí vamos a tener bebidas, música en vivo y muchísimas mujeres que están interesadas ¿verdad? En, el, en el mundo tech. Y luego, o sea, ese día nos dedicamos a divertirnos, a conocernos, a, a desestresarnos un poco para después volver el sábado con todo, que ese día sí es más intenso. Es la, la feria Hacker Femme empezando a las 15 horas. Y ese día tenemos charlas, talleres, feriantes y un panel principal sobre emprendedurismo en Paraguay. ¡Qué bueno! Y emprendedurismo en el mundo tecnológico, específicamente eh, con, la, con la perspectiva de género, ¿verdad? Para las mujeres, porque como sabrás, querida, a las mujeres nos toma muchísimos más años animarnos a emprender y también perderle el miedo al, al mundo tech, ¿verdad? Que es un espacio súper masculinizado. Entonces, con la hacker también queremos eh, romper esa... Ese estereotipo de que lo tecnológico se tiene que quedar con los hombres y para que las mujeres sí. perdamos el, el miedo a involucrarnos con todo lo que es la tecnología, aprendamos un poco más, nos conozcamos mejor entre feministas y mujeres que trabajamos en el ámbito. Y ese día vamos a tener charlas geniales, aparte del panel principal, vamos a tener unas, unas charlas sobre la intersección de arte y tecnología tenemos una, una compa, Camila, que va a hablar sobre, por ejemplo, sobre unos bots que ella creo que producen poesía. Eh, luego tenemos una compañera paraguaya también que vive en México, que nos va a estar enseñando cómo armar nuestras propias, nuestros propios collages, nuestros propios magazines y luego digitalizarlo. ¿no? Y también vamos a estar eh, mostrando un documental cortito sobre armas automáticas. Automatizadas, perdón. Siempre me confundo en español la palabra. Edu, si me ayudas ahí, perdón. Sí. ¿Automatizadas? Eh, sí. Eh, está bien, ¿no? está bien. Automatizadas. <risa> <risa> Continuando la, la campaña de Stop Killer Robots, paremos a los robots asesinos. asesinos. A sí mismo y vamos a estar teniendo una discusión después de, de ese screening también. Entonces, muchísimas cosas interesantes ese día. Vamos a tener café, un poquito de bocadito para poder sobrevivir el día entero. Y también estamos invitando a feriantes, eh, a mujeres feministas, que para que vendan sus productos o iniciativas. Y vamos a tener mesas de tipo stands. Eh, donde, puedan, donde van a poder mostrar sus productos Y donde van a, van a poder vender eh, ciertas cositas Y conocernos todas mejor, ¿verdad? Ese, ese es el tema, volver a lo presencial Volver a encontrarnos cara a cara Y conocernos mejor entre todas ¡Qué genial, Ana! Te juro que yo no me aguantaba más Porque demasiado quería interrumpir Estoy acá con el pie así ¡Ah! ¡Qué felicidad de lo que está preparándote Dick! Y acá te cuento, Mitch está del otro lado Que dice, no sé, si me hago trans, LGTB ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo para entrar acá? Dentro del hacker fem ya tenés el cabello no, larguito ahí, por todos, eso, todos están invitados, Ajá, todo así es. que sin problema pueden venir, ¿verdad? Pero sí los talleristas y las personas que están a cargo de la charla, sí seremos mujeres y cuerpos disidentes, ¿verdad? Para darnos ese espacio, pero obviamente que toda, todos los compas están reinvitados invitados a, a, a darse cuenta, ¿verdad? De lo mucho que avanza del, el mundo tecnológico gracias poder. a nosotras. Del poder que tenemos efectivamente. O sea, es que mi, sí yo tenía un tío abuelo. Y estamos hablando, qué sé yo, que él vivió 1920, 1950, decía que las mujeres en los negocios... Pero mi hija, vos tenés que meterla en los negocios Me acuerdo que me decía, ¿verdad? Porque las mujeres en los negocios son terribles Y ahí es donde tenemos que meternos Porque somos muy buenas haciendo negocios Una vez, como vos decís, que salimos del yugo Que nos animamos a emprender Y todo lo demás Y, y está dirigido, digamos, a quienes Porque me decís, a caballeros también, ¿verdad? Pero las chicas en líneas generales Emprendedoras en el mundo tecnológico Pero, qué sé yo, creadoras de contenido Como el caso de los podcasts O, o mismo programadoras, no sé Contame un poco a quién está más dirigido a esto. Te comento, el, el evento en general es sobre festejar las mujeres en tecnología, no es, no es sobre el emprendedurismo. El emprendedurismo es el panel principal porque este año nos aliamos con tres organizaciones que son Articuladas, Casa Fem y Girls Code Paraguay. Entonces, entre todas, entre esa mesa de trabajo, decidimos nomás que el panel principal iba a ser sobre emprendedurismo, justamente porque tenemos invitadas que son emprendedoras en el mundo de tecnología. Me encanta. Entonces ¿no? nos, nos pareció ideal hacer una mesa sobre eso, pero el evento en general tiene un aire de mujeres en tecnología, la intersección del feminismo en tecnología y aprender nuevas herramientas, escuchar nuevas perspectivas, animarnos a jugar con la tecnología. Entonces está abierto para todo el mundo que quiera seguir aprendiendo más sobre género, feminismo, tecnología y todo el mundo que quiera conocer gente en ese, en ese círculo. Entonces abierto a todo el mundo. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto empieza el, la semana que viene, la fiesta es el viernes 19 de agosto a partir de las 19 horas y luego la feria con todas estas charlas que te estuve diciendo es el sábado 20 de agosto a partir de las 15 horas. A partir de las 15. Estamos viernes, sábado. Yo quiero saber cuánto tiempo eh, necesito internarme con ustedes, ¿verdad? Eh, viernes, <ríe> sábado. Cuánto quieras. Capaz, capaz armamos campamento ahí ese viernes. Por favor, qué lindo que va a ser. Yo llevo el arpa. Y hacemos ya ahí la fogatita y todos los chiches. Me encanta, me encanta que estén acá. Te tomamos la eh, palabra, ¿eh? Te sí, tomamos la de palabra. verdad que sí, ¿eh? <risas> Llevo aquí algunas, algunas amigas también que están en el coro del IMA. Armamos bardo, como quien no quiere la cosa. Eh, bueno, gente, hay algo más todavía que me podés contar, eh, querido Eduardo, también. Que tiene que ver con el fan cine por la campaña Mente en Línea. ¿Puedes contarme al respecto un poco? Claro que sí, bueno... Eh... Digamos de que Mente en Línea es parte de un proyecto bastante amplio en TEDIC que empieza en la pandemia y que ha generado distintos recursos al respecto de bueno, cómo podemos hacer el detox digital, cómo podemos cuidarnos en línea, cómo podemos digamos generar espacios de silencio para asegurar la salud mental en un entorno y en una realidad de mucho ruido. Y este año hicimos una alianza estratégica con distintos actores para abordar una temática que es bastante compleja y tiene que ver con cómo cuidadores, padres, madres y personas que están a cargo de niños, niñas y adolescentes eh, acompañan a estos chiques a su transición en el ámbito digital. Las preguntas como cuánto tiempo de pantalla tenemos que estar eh, o, o, o tenemos que permitir que nuestros hijos e hijas eh, tengan eh, qué es contraproducente versus qué es eh, productivo, ¿Cómo podemos negociar como familia al respecto de nuestra relación con la tecnología de una manera que no sea, digamos, muy restrictiva, sino que realmente permita eh, un habitar en línea de todos y todas? Son algunas de las preguntas que lanzamos en este fanzine y nos animamos a reflexionar de manera colectiva con distintas organizaciones, ¿verdad? O sea... Tuvimos el apoyo de Enfoque Niñez, el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia y UNICEF Paraguay. Y también este es un proyecto que se está haciendo en alianza con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que ha sido un aliado estratégico desde que lanzamos el proyecto Mente en Línea durante la pandemia. Entonces realmente eh, instamos también, te vamos a pasar los links, Jamie, para Por que favor. Puedas compartir un poco. Y que la gente un poco empiece a mirar este tema de una manera abierta y responsable, ¿verdad? Sabemos de que es un tema complejo. Sabemos de que muchas veces los padres, las madres y los cuidadores pueden tener ciertas, digamos, eh, reticencias al respecto de permitir un habitar en línea de niños, niñas y adolescentes. Pero hay, hay elementos para navegar ese desafío y hacerlo de una manera que no termine dañando a esta nueva generación, ni tampoco genere discordia o, digamos, problemas dentro de la Ay, familia. es que cuando se trata de ese tema la línea es tan delgadita, ¿verdad? O te pasas y te pasas, ya te pasas. Y tenés una especie de enemigo en casa, ¿verdad? Y si no, eh, la permitís y, y puede pasar cualquier cosa, que el enemigo entre tranquilamente a casa. Entonces es Totalmente. muy difícil, es muy, la, delga, es, la línea es muy delgada realmente. ¿Cómo yo, eh, como padre interesado en todo esto, entonces, me acerco a esta campaña de Mente en Línea Fancine? Mira, tenemos una página web que se llama menteenlinea.org, eh, .tedic.org, digo bien. Eh, allí van a encontrar no solamente el fanzine de Nuestra Vida en las Pantallas Que es el nombre de, de, de, de, del recurso que hemos desarrollado colaborativamente Sino también, eh, ¿cómo se llama? Sino también otros fanzines que hemos de, realizado Me corrijo, es menteenlinea.org. ¿sí ahí me está, punto eh, .org, perfecto Entonces ahí ya pueden acceder a toda la info y, eh, nada, realmente estamos súper interesados en que esto se consuma, que esto se comparta, se debata, se digiera, tenemos redes de contacto en esa página web para cualquier duda adicional, así que estamos más que abiertos a, a escuchar pareceres, ¿verdad?, y ver cómo podemos difundir esto de la mejor manera. O sea que yo me voy a encontrar ahí con opiniones de expertos, consejos y también puedo hacer alguna consulta, este tipo de cosas, ahí está, lo que me estás mostrando. Exacto. O sea, lo que hicimos es una fanzine que por un lado recoge toda la literatura al respecto, ¿verdad? Tanto académica como también de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero también eh, digiere eso de una manera de que uno puede hacerse preguntas, reflexionar. Finalmente lo que este fanzine plantea por sobre todas las cosas es de que los tiempos en pantalla tenemos que negociarlos en familia. Necesitamos generar un acuerdo con base en la razón, ¿verdad? Con base en las necesidades particulares de cada familia, de niños, niñas y adolescentes. Y sobre eso, generar prácticas comunes para todos y todas. O sea, realmente muchas veces también hay un poco un mito al respecto de la pantalla, ¿verdad? Entonces, sí. toda pantalla es mala, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, en este fancina hacemos una, una, una reflexión al respecto de cuál es la intencionalidad del uso de la pantalla. No es lo mismo usar redes sociales por 10 horas que estar practicando programación o estar generando algún tipo o consumiendo algún tipo de recurso educativo por dos horas haciendo tareas, por ejemplo. Claro. Entonces, ese es un... Una primera pregunta que es importante hacernos a la hora de pensar cómo eh, percibimos internet y cómo percibimos las pantallas, ¿verdad? Yo conozco casos, por ejemplo, donde los niños están, niños adolescentes, ¿verdad? Están todo el día en YouTube, decía alguien, pero su abuela está todo el día en YouTube, todo el día en YouTube, sí, pero está aprendiendo cómo usar el Excel. Por ejemplo, Vamos o sea, ese es un ejemplo. Ese tipo hay distintos de tipos de uso y es importante que los padres, porque muchas veces digamos que, que, que padres, madres, cuidadores, y hacemos este énfasis también porque sabemos de que no solo padres y madres son los que interactúan con niños, niñas y adolescentes, claro. sino que en Paraguay tenemos familias diversas de distinto tipo, tenemos encargados de distinto tipo que... No necesariamente tienen un vínculo de sangre, incluso, pero que cumplen ese rol de cuidador. Y por eso también este, este es un fanzine que busca un lenguaje inclusivo y que incluye y fomenta, digamos, eh, que todas las personas que están involucradas en el cuidado de niños y niñas y adolescentes se involucren en esto, ¿verdad? ¿Qué Entonces, dices? sí. Sí. ¿Qué dicen no, no, las recomendaciones? No, no, no. tengo más consultas sobre el tema, ya vamos cerrando también. Pero qué dicen sí. las recomendaciones con respecto a, a nivel internacional con respecto al uso y el tiempo de la pantalla, que, que deben estar en pantalla, digamos, ante la pantalla, mejor dicho, los niños, por ejemplo, previa eh, previa a los 13 años. Hay muchísimas muchísimas cuestiones que abordar, pero yo te diría que el principal mensaje de este fanzine es de que no hay un acuerdo estándar, ¿verdad? Eh, al respecto de cuántas horas uno puede usar o no puede usar una pantalla. Ah, no, lo importante, no. lo muy importante que tenemos que hacer es de que tenemos que negociar colectivamente eh, y definir cuáles son los tiempos que necesitamos que nuestros niños, niñas y adolescentes consuman en, en internet y consuman pantallas basadas en las necesidades y también... En el grado en el cual el uso de la pantalla puede, digamos, ser detrimental a otro tipo de actividades, como actividades físicas, actividades de interacción en la familia. verdad Entonces, finalmente no es solamente una cuestión de pantalla versus no pantalla. Cuando decís no pantalla, ¿qué otras actividades estás haciendo? Estás haciendo. Ah, entonces, entonces, finalmente hay que hacerse esa pregunta. Y luego sí. Obviamente de que eh, la OMS es muy clara en algunas cuestiones, por ejemplo, niños y niñas menores de dos años se recomienda limitar el uso de tecnología al mínimo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. menores de dos años se recomienda de que no utilicen pantallas, por ejemplo, versus niños de dos a seis años, donde se habla ya de un uso con supervisión, obviamente, de padres, madres o tutores, y un tiempo también sin tecnología, ¿verdad? Entonces, se recomienda un máximo de una hora al día, más o menos, dentro del uso de la pantalla. Y luego, en la medida en que van creciendo la persona, se fomenta justamente un uso independiente también, de acuerdo justamente a esas necesidades que se negocian colectivamente. Independiente Entonces, y responsable, ¿verdad? Exacto, Ese uso responsable. Exacto. ¿Ustedes ya son padres? Ninguno, o sea, yo eh, no. No, no, <ríe> no sé cariño, si Ana no me contó, pero... Ana, contá un no, poco, vos tampoco. sos hija que... todavía. No, no, no. Un perrigo nomás. Pero soy tío, ¿verdad? Entonces, ah. eh, finalmente son temas que me interesan muchísimo porque veo, obviamente, las tensiones que se generan en las familias, ¿verdad? Eh, al respecto de esto. Y, y, y creo que finalmente todavía estamos todos aprendiendo, o sea, es un tema nuevo, es un tema que asusta, porque obviamente también uno es consciente de que la generación del futuro está caminando a una digitalización sin retorno, entonces no sabes si finalmente cuando estás limitando cierto tiempo estás, digamos, eh, impactando negativamente en la manera en la cual tu hijo, hija o hija o sobrine, sobrina eh, va a insertarse en el mundo laboral y de trabajo, o sea, hay muchas preguntas de... de de, de las personas que tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes. Y este es un primer esfuerzo nue nuestro para abordar alguna de esas preguntas. Me encantan todos los aspectos de los que hablamos el día de hoy con la gente de TEDIC. Entonces, sobre la protección de nuestros datos, eso sí es un proceso que ya lleva un par de años. Sobre el trabajo también y, y esto de festejar a la mujer dentro de la tecnología que se viene próximamente el viernes 19. Arranca todo esto también con el hacker fem. Quiero conocer hackers femeninas realmente. A ver si... Bueno, son medio hackers, lo van ¿no? yo estoy En aprendiendo, el, en el estoy concepto aprendiendo, de hacker tenemos, tenemos ahí varias compas Que sí, sí se meten al mundo de programación Pero yo estoy en el proceso de aprender Y me están encantando Ah, bueno, bueno Por otro lado también estábamos hablando de los niños Y este aspecto es genial Porque más de un padre Esto realmente es algo que así le tintinea Está ahí martillándole la cabeza Entre el niño y la historia Acá dice Vero tal cual Que ya tiene una nena de, ¿cuántos eran? ¿Nueve, ocho, nueve años? mucho ya ver. Yo tengo una nena de 11 años. ¿De 11? Sí, y esto, para mí, que yo estudié bachillerato técnico informático, estoy en marketing digital, es un problema igual. Es tal cual, es tal cual. Entonces, acá tenés una página eh, ingresando a ver a menteenlinea.org. A ver, dije bien. Estamos bien. Ahí. Tenés una herramienta nada más y nada menos que tenemos que seguir compartiendo esto y que se difunda, se difunda, se haga y que sepan todos porque es un tema de hoy, así de simple. Eh, bueno, señoras y señores, eh, ¿qué me estás diciendo? No, estaba mostrando nomás ahí, Eduardo nos estaba mostrando el, su panfletito que está muy bueno. A ver qué dice, Nuestra Vida en las Pantallas. Este es un libro, eh, versión gráfica ya... ¿O es un Pero pueden, pueden descargar, o sea, está este mismo formato en la página para poder descargarlo. Qué buena herramienta. Y eh, luego también pueden acercarse a nuestra oficina. Tenemos algunas copias que podemos ir entregando también, ¿verdad? Me Estamos encanta. en 15 de agosto, 8:23, casi mitad. Bueno, un gustazo charlar con la gente de TEDIC, como siempre, siempre nos traen novedades tan copadas, tan interesantes eh, y, por supuesto, tan actuales, ¿verdad? Así de simple. Gracias, mi querido Eduardo Carrillo. Vamos a encontrarnos próximamente también, codirector de TEDIC y Ana Maldonado, encargada de proyectos de género, tecnología y comunidad también dentro de TEDIC. Gracias a ambos. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo a todos. Que tenga lindo fin de... Igualmente... Gracias, gracias. nos vemos en la Hacker Exactamente, ahí nos vamos a chao, ver, chao. pero sí o sí, chao, querida.